Y y mil en judío, Pascua, Jesús uyá para Jerusalén, Iwano cuando yo que y na makake. na na y mi o Jesús o que chis de campatios de yengué y y que noche y y bueno, mochili in mesa Juan. Jesús que palomas namakake. Shikinkishtika namopalomas quinquistica, namo palomas Juan Amos si que pacan que se y calistic no papa. Y cuacono que namique y un machiticawa ni le Satequit ni y canoche no yolo. Injudio tiene oquitlatla nique. Tladioso me sirvi con chichiwa. Si Shik te en ese milagro. Jesús o que iwan Si e y guan sanica a ella chivas no o te no mochi que. En no y Y tik pero ngwe un dekatle de katle jesús o quito haya quito neki y Por nick. Ni yo el de y no que el yon tlano Igual que en el toque que tlan que que Jesús, o en Jesús, oye Jerusalén, y te te pascua. que el tokaque hinawak porque oque está que Pero Jesús, macho que en el toki Porque en yes, o que me y panin Macho a maquilwi, tlanon que ye tlaca, Porque en yo que tlanon que